A lo que la gente espera. La gente preguntaba. ¡Mutantes! ¿Qué eran los mutantes? Paso a explicar qué son los mutantes. Los mutantes es un concepto musical. Un grupo. Un corillo. <risa> lo que una vez fuimos los corillos y el puente. Puñetero, hoy somos los mutantes. Puñetero el bloque. Puñetero el bloque. Hoy somos los mutantes. Lo que pasa es que esta vez estamos mejor organizados. Estamos trabajando con una mejor calidad. Tenemos un buen manejo. Tenemos nuevos talentos. Nuevos talentos y talento flow. Eh, no, todos son nuevos. Que yo, <risa> que, que yo, era, yo era aficionado en ese sí, tiempo. Sí, sí, en ese tiempo era yo creo que era un segundero de, de, de clan y sí. vaina. Pero, los mutantes es un concepto del Cibao para tratar que la persona vea, se identifique. Tendremos gorra, tendremos un code, tendremos redes sociales activas con eso. Pueden seguirnos los mutantes Cibao en nuestra cuenta de Instagram. ¿Qué pasa? Necesitamos hacer un tema, primero, que llamara la atención. Y el tema que se realizó es un tema donde había personas que durante mucho tiempo no han criticado, a la cámara aquí, no han criticado y nosotros y el equipo entendió que había que quemarlo. Se le dio su cocotazo. Se le dio su, su cocotazo. Pero para que la gente entienda, este tema solamente es una introducción. O sea, esto no tiene ni siquiera tanta... O sea, no, no, no se le invirtió tantas cosas. Y no es un tema de entrada. Porque lo que viene después de ahí es grande. Yo soy ustedes y se identifiquen ahora porque si no entran ahora... No van a entrar. Y ahí me caigo no yo entrar. después. porque No ahí, van a entrar eh, después. Tú, eh, tú te ves el sentimiento. Yo le digo que no es que no. <ríe> Así que... Eh, hasta yo era para vino a verlo en vivo. No, ya. ah, pues tú sabes. Ey, la corre yo, ey Y el abrigo, hey, ya sabe. No, eso lo toca a yo, ey El abrigo de que. De ya que, sabe, que, de que, sabe. O sea, que tiene su chaleco. Entonces, hey. como estreno, luego vamos a hablar un poquito sobre el video, sobre la participación de los muchachos. Vamos a evaluarlo, como le metieron. Claro, claro. Estreno para Canal 10, 310, la página Treno.com. Saludos a la gente de Manamirabal. de La gente de Salomé la gente Ureña, de, de La Javiela. Nuestra gente de La Terrena. Y los muchachos de la cárcel, Atención, de La Isleta. La de Isleta, óyeme. ¿Va qué en esto? Yo quiero que todo el mundo grabe su videíto y por favor mándemelo en Gnoban TV o Neto Flow. Mándelo, Una canción. Mándelo. Atención a la gente de La Terrena y toda esa gente. Quiero samana, a todo, el mundo samana, todo el mundo que activo. se sume con los mutantes. Y nada, a, a los que vinimos. Estreno mundial de Palomazo 2020. Ganineski, P1, caja de sorpresa. Vamos allá. Yeah. Nosotros somos los mutantes. ¡Yeah! Ay, ay, igual estreno. Se quemó un par de gente ahí. ¡Feo! Ay, ay, ay. Feo, feo. Feo. Piguán mío, a él, Piguan. La cae sorpresa, un talento increíble. Piguán, ¿Sí? mucho, mu mucho punchline en esa canción. Va a tener mucho que tener punchline. menudo ahí para salir otro ching sí, más sí, video sí, sí, para sí. de video. Cada... No Lo que pasa es que usted sí, se fue. El... Usted se fue, deje su bulto. Que usted estaba más no, no, no, inicial. No, espera, y gracias a Dios que usted estaba ahí en ese pedacito porque no va no a No, no. Ese fue temprano. No Entonces sé, yo compré tres pizzas, comprar Y quería que yo me quedara ahí adentro. Y las y la pizzas estaban acabando afuera. Me eh. voy a quedar yo ahí. Señores, el tren no pueden buscarlo en unos minutos en el canal de Genomán. Eh, el tema Palomazo 2020, Piguan, Gan y Nesky. Eh, un temazo, creo que Piguan, excelente. Nesky con ese coro y ese, esa introducción, calidad de verdad. Llegó mala fe llegó. A... Eh, no, de, llegó a mala Y calidad de verdad. Mm. Y Piguan le metió, tú sabes, como dijimos, excelente. Pero tengo que decir la verdad. Como ya no están desafiando, yo creo que Gan, como Gan le metió tan agresivo, tan fuerte, sí. va a ser, eh, yo creo que va a ser difícil que quieran medir fuerza con esto, con esos muchachos, tan duro, tan porque esos duro. muchachos son muy duros, y gan yo creo que los, los se porque sí, hay, hay un desboque de Australia me llaman, de también, Australia, si este se pegó la mascarilla, primero mascarilla después sí, los mutantes a la palomazo, entonces, durísimo, eh, Que estamos si, completos, que le tire tiene a papá tarima, tiene que tener, mucho, que, ¿tiene tiene es que tener de... mucho cuidado con estos muchachos. En cámara. Si ¿tú? van a, si van a tratar de forzar. Porque por ejemplo, Gan, que para mí uno, para uno de los mejores de del Cibao. O sea, para mí uno de los mejores liricitas de Cibao. Es duro, es duro. Pijuán muy duro con ese concepto de la manera de rapearle, queda durísimo. O sea, usted va a tener que tener cuidado con estos muchachos, que estos muchachos claro, a cualquiera eh, lo, le, lo, lo, lo reduce entonces creo creo que fue un excelente trabajo la gente podrán ver el video en las redes sociales y quedó durísimo en, en estos flows yo saludo a mi compadre Dan Rimán parte de los mutantes también eh, Joel La Para que anda por ahí Joel La Para en vivo y vuelta en cámara.net ¿cómo y no se llama? Vuelta, este? ¿Cómo ¿Cómo se llama? Eh, nuestro hermano Jorge de, llamas, okay? de ese portal en cámara.net vamos a cerrar con broche de oro de nuevo Repitiendo por, por el, video. el video de la semana. Nada personal. Nada que, personal. Si lo quieren coger es mandame un CG de tripado. Esto es entretenimiento. Que no esa. Esto es entretenimiento. Esto es entretenimiento. Es el... Esto es flopa patarima, la realidad. Vamos a terminar el Palomaso 2020. Ya ustedes saben, nos vemos. Los Mutantes. Bye, bye. <risa>